Tengo mal de amores Saco para la calle con zapas de casa y atores Doctores, me esperan en el auditore Nah, le robó la ropa al botones, servicio de habitaciones Te llevo la comida a la cama, tú eres mi Sharon stone. Mi instinto básico es el money estoy encierro por el COVID empieza a respetar a Bunny por la de COVID Tomo pili para Tony, saco la mingaña como los Rollins gañas y alucinaciones, veo rabbits como Tony A mí no me sigue la poli, yo no le gusto a la choni Sago pa' la calle y veo demasiadas ovejas Dolly Se creen que esto es el Monopoly, ahora cualquiera cojo un boli Soy si portería, soy Rooney Si hay tronera, soy Ronnie Soy si pelea, soy Pugil Entro en cólera fijo, hay días que me siento un inútil, yo todo día lo confirmo. Mi cara da sema, pero estoy comiendo bonito. Me he cogido flacas estando gorditos, fumando placas para el ejercicio, soy yo el único vampiro, que le sienta bien una estaca, la acompaño con vaso de vino, sigue mi paso divino, dino. Me quité de beber del casino, me quedé sin beber por cachino. Ya te contaré lo que ha sido, lo que ha sido, ya me desperté lo que sí No quiero que te crea lo que digo, mírame en que ser me he convertido. Me viene el ocio, mandando a paseo a todo lo que pasó No quiero perreo, directo al meneo Meneo Me sus alas y nunca salzó. En cada tema dices, suéltalo No es que como de garzón Mareado por beber alcohol, se ha por hacerlo con esta entador se, se Despierta con este con el sol, no este este el soy, el soy el Ya, para amor En el palador que te pala el sol Alo, alo mejor Quieres este calor alo, mejor si te portas bien Te paso, pasó por tu Piso y no lo hacemos En el barro con mi fucking rana barroco, en barro tus barros Te pongo contra la pared Pescando huh? sin una pared huh? se si empieza a beber no me palo Te si engancho el alcohol para pie huh? Si echo otra birra le llamo a la ley yo digo la me huh? Me mira al espejo No veo reflejo Necesito catalé huh? Fuma y fuma de ese blon No te sumo un camalón Que si quieres por ver el verde Y luego cambias de color Yo no cambio, yo soy yo Soy el barrio, asúmalo Dicen su súbalo Que está perdiendo su valor Y solo escucha a dios A mi madre y a mi abuelo Yo de más Menos tu calor Pero sabes que soy hielo Que me encuentro en conexión Con la fe y causa fe pelo En posesión De algo raro En obsesión Por anhelos El más loco de tu grupo No ha pasado una depresión Hasta que partan su culo Y dejes mudo en la prisión Loco siente la presión Que te falta comprensión Yo buscando compresión, Droga en casa y la pensión Ya no me queda otra Que salir al callejón va a salir del callejón Tengo el barrio en calentón Ya no sé cuántos pasaron De la primera canción cuatro rappers por el lado En este Ordenación. Wow, wow, tengo Liris, tengo Lily. Voy sin fila con un Philly, chino y contrata soy Kili Wow, wow, mi padre no piso la mili Mi madre no gana ni mili, tengo que matar a si Billy.